Saludos, saludos. Buenas, buenas tardes. Saluditos a la gente bacana que están aquí. Está Juan Luma, ¿te sabes. Activo, activo mi gente. Está Yuli. Vamos allá. Sí, Luma. Eh. Estaba descargado, se lo dejé el de que yo con yo, el yo a las 12 y yo, yo estoy llamando desde ayer, ya la su para que me me hace esperando, no me tira. De ayer, esta mañana que le tiré, No, me va a llamar a no a llamar No me a llamar él. me vamos a activo, eh. Vamos a ver si le damos un palet para el Día de los Padres hoy. Supuestamente de que pospusieron el Día de los Padres para el 30 de febrero. solo ni no un vale. ya yeah, el Vamos allá mi gente, vamos allá, vamos a suscribirse, compartir, darle like si es posible. Las redes sociales bien utilizadas son buenas hay personas que no saben utilizar a los celulares porque con los celulares se su dinero en mi manera mi manera honradamente mi manera Güey, Para real, mi gente, para real, 85, 69, 85, 69, real gana más tarde, 65, 89, real y gana más tarde, 85, no, no, no, 69, pero yo plano se me dio ahora digo 75. Pero me que a Ah, bueno, de los fanáticos aquí que. E85-69. Corrección. Ahora sí. Yo en la 75 yo fui. Toco. El hombre está loco ya. Está loco porque vivió anoche. Vamos allá, vamos allá, ¿tú? mi gente. No lo vi, no Vamos allá, mi gente, a mandar el like si compartir. El primer pronóstico, tenemos 85. Y el otro es. 69, gente, 6 y 9. 6, 9. 9 10, 10. Vamos allá. El aguacate, el aparato, Vamos allá, mandarle like suscribirse si compartir, si es posible. Saludos a Juan Luma allá. ¿Qué tal, tío? Julie, así mismo, el de poder moderador, el poder moderador de Juli. Saludos, Ramón González. Esos dos numeritos y lo van a mezclar con otros. Vamos a guardar los likes para palestras a la Me está suplificando mi gente ochenta y cinco seis nueve Ese es el premio para el Día de los Padres, mi gente. Y el próximo es. 76. Ahí está. Eso Dominicana, mi gente. vamos allá mi gente vamos allá así que para Costa Rica y Nicaragua mi gente ya pal de seis y pal de nueve vamos allá me quité estoy en la voz